Pescado, uh. ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? bien, bien, flaco. Ay, traba el pescadito de la vida. Mirá, flaco, oh, qué hermosa pescado. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Juanito, mira, parecía Taru parecía taru. ¿Pareció ¿eh? Taru. Bien flaco, eh. Antaru? ¿Seguimos? Vamos, se vamos a seguir, ¿Linda pelea? Bueno, acá estamos en la salada, junteando, como me gusta a mí Con los chicos de Mar del Plata Hermosa peje, ahí viene Mirá Esto es la salada de chicos, ¿no? Impresionante Un toniro? Hell yeah. le vale, gastó un voto también Mendele. Ay, ya, la tiene que sacar. No, sea, es que deben hundir la línea. Armo... No, No sé si te Claro, es verdad, lo están sacando de Vos tenés multifilamento, Y acercar un poquito de lo... el otro. Pasito de y allí está el tercero. Que tiene que estar fuera para que sea Listo. Venga, cachorrito de papá. Tres. Listo. Yo ya, ya creo que la superé. Es más, pará, yo voy a, voy a corregir algo. Que todavía siga esta filmación. Hmm, a ver si. O yo lo até mal o el multifilamento... No, yo lo até mal. Le pido ah, disculpas. Muy bien. Pero, está, está bueno tu multifilamento Yo lo até mal. Pero bueno, ¿Lo contaron. Uno, dos, tres. Murió la Gaby acá con Ciro. Vamos, Ciro. <risa>